Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones no se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que, que estás mirando, también te están robando. No nos mides, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No Quédate un rato aquí hasta la una. Te voy a quitar el es un de de la Ah. Yo lo conozco siempre ah, en relación con un el... pobre genio el... que ya no tiene ni cuarta para nada, salir, ya. Ya, y ya no se ha hecho mucho he bien. Venga, que yo me mojo. Que Ahora, que me mojo que Ahora tenemos una no gran oportunidad de enderezar esto. Estamos en elecciones. Mirad a ver lo que hacéis. No la volváis a liar. No más gobiernos corruptos. Aquí en Santander, olvídate. La dos Venga, que yo me pongo malo. de los cantos de sirena, no al otro partido, cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma, vaya pisto que tiene, compate un pisto bueno, la pobre. así ha dejado el pepe la ha chupado hasta el aliento, no, no, no, no me pierdas, no, te están mirando, también te están robando, y a ti te están mirando, también te están robando. Joven, escucha, también estás tu lucha. Joven, escucha, también estás lucha. ¡Joven! ¡Escucha! ¡También estás tu bocha! Las estás tu se venden. ¡Métete aquí! ¡Métete ¡Las pensiones no se refiere. Se refiere. las pensiones no se venden se refiere. Se refiere. Se refiere. y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden gobierne quien gobierne las pensiones se defienden ni un paso atrás por las pensiones por la dignidad ni un paso atrás por las pensiones con dignidad y un paso atrás por las pensiones, con dignidad. Y un, un paso, paso atrás por las pensiones, con dignidad. Un pasito para adelante, María. Ay, ay, ay, ay. ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! que <risa> <risa> Pensionistas, obreros y estudiantes, unidos ya adelante. Pensionistas, obreros y estudiantes, unidos ya adelante. Pensionistas, obreros y estudiantes, unidos ya adelante. adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido. Cuando unidos jamás Señor, señor, Dile a Llorente que le vamos a pasar por encima al tripartito, de noche con todo. Métele la muleta por la boca cuando subas en el autobús. Pablo, Pablo, cambia el pitón. No, ve, cambia el pitón. Dile el voto Luchamos por unas pensiones públicas y dignas. Unas pensiones donde la gente pueda sobrevivir dignamente. No, unas pensiones de miseria. ¡Ven aquí! Hey, come, ya poco. Esta mañana... Right? Uh, oh, no, Estamos luchando por las futuras pensiones de los jóvenes. ¿Qué pensiones les van a quedar el día de mañana? Con los sueldos miserables que tienen y quien le tenga además. Joven, escucha, también estás tu lucha. Joven, escucha, también estás tu lucha. Joven, escucha, también estás es tu lucha. Joven, escucha, también estás es tu lucha. No nos mires, únete. No no mires, únete. No no mires, únete. No no mires, únete.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 Bruselas es un nido de corruptos y ladrones. Todos los corruptos y ladrones que echan de España van a pagar al nido de Bruselas. Si, lo que es es paraíso fiscal. si, ...donde van todos los corruptos y ladrones a llevarse la pasta. Y esa gentuza que no se podía para otra cosa dice que tenemos que recortarnos. En Bruselas la Unión Europea solamente mandan corruptos y ladrones... Mira ¿Qué ¿Francisco, tú llevamos a de Seguimos luchando en la calle, llevamos un año ya en manifestaciones, concentrando todos los lunes en la plaza de los ayuntamientos, no solamente aquí de Santander, sino de toda Cantabria. Hemos por el momento aparcado el 0,25% que nos quería poner el PP. Nos han subido un poco 6%, íbamos a 1,8%, pero por las elecciones ha quedado apartado también. Seguiremos luchando por unas pensiones públicas y dignas, unas pensiones donde la gente puede sobrevivir dignamente, donde los jóvenes puedan tener el día de mañana una gran, diríamos, una gran jubilación, ...y no lo que le va a quedar... ...porque son unos trabajos precarios... ...unos trabajos de mierda... ...unos sueldos de miseria. El próximo lunes volveremos a concentrarnos aquí... ...a partir del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Santander... ...no solamente el Ayuntamiento de Santander... ...Ayuntamiento del Astillero, Cabezón de la Sal ...Castrodiare, Laredo Reynosa y Torladega... ...Parque Lorenzo Cajigas de Maliaño... Plaza de la Esperanza de Colinde, Plaza San Antonio de Santoña, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, ya Pinchón, es